¿Por dónde van? No, no, no, no. ¿Por dónde van? Fulanita de tal. Ven a ver. Que no joder, no, no, no, no. más. Ven a ver. ¿Por dónde van Al fulanita de tal? ¡Sirián! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?